Cuando las grandes empresas del sector energético ven dañados sus intereses dentro o fuera de España, el gobierno se convierte en el mayor defensor de este principio constitucional, como ocurrió en el caso de la expropiación de la filial de Repsol en Argentina o la expropiación en Bolivia de la filial de la red eléctrica española, por poner algunos casos en el exterior. En lo referente a las actuaciones de firmeza interna en defensa de la seguridad jurídica del sector energético, tenemos varios ejemplos, como la millonaria compensación de costes de transición a la competencia que se le abonó a las grandes eléctricas, los pagos en concepto de moratoria nuclear, que todavía se están pagando a estas eléctricas, los mil millonarios pagos por capacidad a los ciclos combinados de, una vez más, las grandes eléctricas, o más recientemente la compensación a la empresa ACS que desarrollaba el proyecto gas castor una indemnización que asciende a 1.350 millones de euros que deberán abonar los ciudadanos. Con respecto al pago realizado a ACS, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó en el programa el objetivo de la Sexta, que no cumplir lo pactado en el decreto hubiera sido una prevaricación por parte del Gobierno.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 culpando falazmente a las renovables del déficit de tarifa del sistema eléctrico, cuando éste se produce básicamente, tal y como señala la propia Unión Europea, por la sobreretribución de las instalaciones nucleares e hidráulicas de las eléctricas, unos sobrecostes que no encuentran la legitimación social ni medioambiental que si tienen en toda Europa las primas a las renovables, cuyos retornos económicos y medioambientales son evidentes.